Muchas gracias por, por, por el, el, en realidad es saludarlos y agradecerles el trabajo y, y todo el esfuerzo que se ha venido realizando hasta aquí en todo este trabajo conjunto y verdaderamente poner en, en, en valor, más allá del esfuerzo, esto de la importancia de, de visibilizar este, el, el, el, el, el saga como una, como una problemática más allá de lo, de lo biomédico. Eh, y me parece que es, es muy importante seguir trabajando en ese sentido. Es simplemente saludar, agradecer y estar atentos, eh, escuchando el resumen de todo este trabajo que han venido haciendo a lo largo de este tiempo. Bueno, eh, hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, lo mismo, me sumo a las palabras de Tere, eh, este día es muy importante después de haber trabajado tanto durante todo este mes, y terminarlo con una carta de derechos y la presentación de la misma que, que va a ser se trabajó en conjunto entre todas y todos y nada eh, esta carta es muy importante porque eh, eh, lleva a la, eh, pone a la ley como como ser, como visibilizar la ley y su y el trabajo conjunto para poderla llevar adelante. Así que bueno, eh, dejo a, a Sole para que dé unas palabras y sigamos adelante. Sole, ¿estás muteada? Espera un minuto. ¿Ahí estás? No. Te tenés que desactivar vos. No te escuchamos. Ahí. ahí, ahí me escuchas, ahí estamos. Sí. Bueno, nada, gracias, eh, Yau. Este, ¿Cómo están? Gracias por la invitación. La verdad que para nosotros, este, nosotros, es un orgullo poder estar acá. Hoy estamos desde el, un grupo del INP nos vinimos a Calafate para empezar a darle visibilidad a la importancia del Chagas vertical y que todo el país esté pensando en Chagas. Eh, creo que lo que tiene de importante o sustancial la Carta de Derechos es no solamente darle visibilidad y comprometer a todo el sistema sanitario que piense en Chagas, sino eh, darle este poder a la sociedad, empoderar a la sociedad para que también entienda y sepa todos los derechos que tiene en cuanto a Chagas. Así que muchas gracias a todas, todos y todes por esta reunión, por invitarnos a participar y ojalá podamos seguir trabajando juntos bueno, muchas gracias eh, a las tres. Si les parece, damos inicio. La idea del encuentro es poder hacer un breve resumen de las acciones que fueron realizándose durante todo el mes. Eh, ahí no sé si mis compañeros de la mesa quieren decir algo. Si no, ya les compartimos un video y luego ya damos inicio a la presentación de la Carta de Derechos, de todo lo que se fue trabajando durante este mes y a un espacio participativo para consensos y discusiones sobre los ejes trabajados. Eh, compañeras, no sé si alguna quiere decir algo, sino mientras voy compartiendo el video de las actividades realizadas. <coughs> Un segundo. Bueno, ahí tenemos un resumen de las actividades. Muchas de las actividades fueron realizadas por, voy a empezar a, a denunciar un poco, les invito a que abran mis compañeras los micrófonos. Eh, un, empezamos con el Día Nacional por una Argentina sin que es una actividad presencial en la que estuvo la ministra en la provincia de Salta, también con el conversatorio de apertura, eh, con una actividad para trabajadores del Ministerio de Salud en la Nación, eh, en el que la actividad fue realizada por las organizaciones civiles de que hablamos cuando hablamos de Chagas y el Viviendo con Chagas. Después, eh, el mes fue cursando y empezaron a ver ese mismo día un montón de actividades en todo el país, por todos los refer eh, coordinadas por todos los referentes de cada una de las provincias, ahí vieron cómo se llenó de actividades todo el país, así que bueno, lo, lo que hicimos como mostrar un poco en todos los puntos, eh, cómo se fue visibilizando, cómo se fue trabajando en escuelas, en centros de salud, en distintas actividades comunitarias, eh, lo que es la, bueno, la promoción de la salud en general. Y eh, después, eh, también ese mismo día, lo que invitamos a las provincias fue a... Eh, iluminar sus edificios públicos de color naranja eh, en línea con lo que fue la campaña eh, realizada desde la mesa transdisciplinaria eh, de abordajes comunicacionales educativos en Chagas y se llenaron muchos edificios públicos, puentes, eh, centros de salud también de ese color. Y eh, después bueno compartimos varias actividades que se fueron realizando durante el mes de las, de las dos organizaciones, de las referentes IEC. También de una diplomatura que se hace en conjunto con la Universidad de Córdoba, con el CENDIE, con el eh, para los trabajadores para trabajadores de la dirección. Así que bueno, fue un resumen de lo que fuimos realizando durante todo este mes. Eh, no sé, chicas, si quieren decir algo. Creo que alguien abrió el micrófono. ¿No? Ahí pone un hermoso video. Está hermoso. Bien. Eh, así que bueno. Era compartir un poco esto de, de qué es el cierre, ¿no? Y no solo eh, juntarnos, sino también ir compartiendo todas las experiencias, capaz no, no, no estábamos al tanto de todas, así que un poco de, de visibilización de eso. Eh, así que, bueno, si les parece, ahora sí comenzamos con lo que es la Carta de Derechos Enchadas. Eh, si les parece, ya arrancamos. Y voy a ver si se ven bien las presentaciones, me avisan, por favor, mis compañeros. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien, gracias. Bueno, un poco de lo que presentamos en, en esta propuesta para este mes, en línea con lo que venimos también haciendo ya hace tres años desde la mesa transdisciplinaria, en la cual siempre hacemos algún tipo de propuesta colaborativa, abierta, eh, es construir una carta de derechos en Chaz, eh, principalmente para poder, con la conquista de este año, de poder haber reglamentado la ley de Chaz, luego de 15 años, eh, poder también hacer un piso de derechos de todos los derechos que tenemos y que atraviesan, eh, que ilvanan lo que es el abordaje de Chagas. Frente a eso, la propuesta, bueno, eh, se inició el último viernes de agosto, eh, en el inicio del mes de Chagas, en el Día Nacional para una Argentina sin Chagas, y ahí comenzó un proceso en el que muchas personas se vieron interesadas, eh, lo fuimos trabajando durante todo el mes, eh, también desde la mesa, en la red DIEC, tuvimos algunas reuniones para poder ir eh, generando algunos consensos frente a esta ley, generar eh, nuevos ejes de lo que habíamos propuesto en ese momento. Y hoy la idea es poder terminar de llegar a un, un gran consenso, un consenso más ampliado y, defini y definición de contenidos, para que solo queden las próximas semanas los últimos aportes y ya podamos ...enviar a diseño y tener la pieza ya finalizada. Frente a esto, eh, ¿quiénes y de dónde participamos en la carta? Bueno, fue una propuesta realizada desde la mesa... ...con todas las organizaciones eh, que ya conocen... ...y eh, participaron, se vieron interesados más de 30 personas... En 10, ...de 10 provincias del país. Eh, la red IEC participó eh, con gran eh, presencia, con muchos participantes... También tuvimos un abordaje muy interdisciplinario, hubo muchos médicos, enfermeros, abogados que participaron de, la, de, la, de los debates, de las discusiones, que aportaron nuevas líneas de trabajo a la ley, a la, a la, ley, a la Carta de Derechos. Eh, bueno, y luego también participaron muchos agentes sanitarios, referentes de epidemiología, de la investigación, de las residencias, muchos maestrandos que, estaban, que están investigando, que están haciendo sus tesis de investigación en Chagas, y obviamente a referentes y participantes de las organizaciones civiles. Eh, de Las provincias que participaron fueron, bueno, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, hay que hacer la mención, interno de la provincia, de Chubut, de Jucuy, Santa Fe, Río Negro, Chaco, Córdoba, Mendoza y Neuquén. Y luego al interior del Ministerio de Salud queremos hacer la mención de que aparte de que participaron la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y el Instituto Nacional de Parasitología Fatal Chavén y la Dirección de Epidemiología, que forman parte de la mesa, también participaron referentes de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, de la Dirección de APS, del Programa Nacional de Salud, vamos a decirlo con el nuevo nombre, Intercultural, y el área de salvaguarda social de la Dirección de General de Proyectos con Financiamiento Externo. Todas esas áreas y todas esas personas generando eh, consensos, discusiones y aportando esta eh, herramienta súper poderosa que reúne muchos de los derechos que tenemos en Chagas. Frente a eso, eh, si les parece, ya empezamos, la idea fue compartir, les, com les comento un poco cómo es la dinámica de, de lo que va a ser eh, este momento del conversatorio, la idea es que vayamos viendo cada dos ejes, eh, presentando eh, esos ejes para que podamos después abrir un espacio de participación, de discusión, de dudas, de consultas o de aportes a eso que se consensuó en cada uno de los ejes, eh, fundamentalmente para poder eh, darle más eh, potencia y más eh, participación. Frente a eso, nosotros lo que hicimos, ahora vamos a ver todos los ejes en una plaquita, en cada uno de los ejes también, que no está presentado en, la, en los Power, pero para que lo sepan, está todo el tiempo referenciado, si no se incumple, si se incumple ese eje en particular, a dónde acudir, a dónde denunciar, a dónde poder hacer redes eh, frente a la vulneración de alguno de esos derechos. Bueno, la carta parte de una introducción eh, en la cual se toma como marco general todos los convenios y marcos nacionales e internacionales, eh, como un gran piso de derechos que tenemos, eh, y fundamentalmente partimos de la salud como derecho humano, que nunca está de más volverlo a mencionar eh, y volverlo a decir, y también de eh, nuestra gran ley, que es la ley de Chagas y su reglamentación, y con su enfoque transversal de derechos humanos, género e interculturalidad, que está así explícito en lo que es en la reglamentación de la ley. Un poco de lo que también quisimos eh, proponer en esta Carta de Derechos y que fuimos construyendo con todas esas personas que, que mencioné anteriormente, era ponerle un poco de contenido a esto de qué son los derechos humanos, qué es la perspectiva de género y disidencias, y qué es la interculturalidad. Para que no queden enunciados, sino ponerle eh, contenidos y poder eh, profundizar sobre qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Bueno, fundamentalmente en la introducción hacemos un breve resumen de lo que es la Ley de Chagas su reglamentación, el establecimiento del diagnóstico con el foco en los, eh, en los grupos poblacionales específicos, pero también ampliado a todas las personas que deseen eh, de realizar el diagnóstico, y así como un abordaje de cuidados continuos. Esta es como una introducción, que es, es como lo que mencionaba anteriormente, que es un piso de derechos que recupera tratados internacionales y nacionales de la salud como derecho humano, y que establece también en este anclaje que decimos de cómo eh, denunciar en caso de que sea necesario el rol de las Defensorías del Pueblo Nacional y Provinciales en el lugar donde acudir para, para cualquier vulneración de derechos. Voy a continuar presentando todos los ejes y ahora ya sí eh, pasamos a cada dos ejes a hacer una pausa y abrir un proceso eh, de que puedan... Eh, comentar, dialogar, que podamos eh, abrir es, ese juego, para que, porque sabemos que por ahí algunos no pudieron participar durante el mes, que el tiempo es tirano, así que aprovechar este espacio para poder alimentar eso. Como habíamos presentado en el último viernes de agosto, la idea era hacer eh, la, la Carta de Derechos anclada por ejes. El primer eje y el segundo eje los vamos a presentar juntos. El primer eje es medicamentos como bien social y público, el segundo como en la cobertura de la, del sistema de salud mixto que tenemos hoy en día. El tercer eje es de la perspectiva intercultural, en el cual eh, también se incluyó, eh, antes estaba orientado a el abordaje de pueblos originarios, incluimos las poblaciones migrantes en lo que fue este proceso participativo. También el cuarto y el quinto eje, que es derechos durante la gestación, parto y las personas gestantes. O con capacidad de gestar. El quinto, que es de niñeces y adolescencias. Sexto, en trabajo y empleo. El séptimo, en, en todo lo que es en el derecho en el ámbito de las escuelas, en lo escolar y educativo. El séptimo, que tiene que ver con las situaciones de discriminación, basándonos en el artículo de la ley que establece un artículo entero para la no discriminación de las personas que tienen chadas y otros derechos. Luego, el noveno eje, que abordamos todo lo que tiene que ver con las situaciones de consulta, de atención que también se ancla mucho en la, en la Ley de Derechos del Paciente. Y por último, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vigilancia y control vectorial, que este es un eje que se incorporó en lo que fue este proceso participativo. Bueno, para los que se están sumando recién, vuelvo a reiterar que estamos presentando la Carta de Derechos, que la idea es que cada dos ejes podamos hacer una, una pausa, cada dos o cada uno, ahora vamos a ir viendo en cuáles, eh, que podamos hacer una pausa, para poder abrir el juego, para poder relevar todos los que aporten y poder incluirlo a la Carta de Derechos en las próximas semanas. Así que, Agos, si te parece, ¿quieres comenzar? Yo me silencio. Bárbaro, perfecto. Eh, todos quienes están acá hoy seguramente ya han, ya han accedido y tienen seguramente abierto en paralelo el documento de, de construcción conjunta y colaborativa. Si hay alguna persona que, que está que acá conectada y todavía no, no accedió al documento, escríbanos para, para poder verlo en conjunto. La idea ahora es simplemente es repasar ejes eh, destacados que, que están contenidos en, en esta producción colaborativa y abrir según eh, cada eje, inquietudes, aportes emergentes, a la escucha y al intercambio para eh, seguir nutriendo este, este documento. Eh, en el primer punto recuperamos específicamente eh, el acceso a, a los medicamentos en relación al tratamiento para chagas, que está, como decía Male, contenido en la ley y la reglamentación, pero bueno, haciendo foco en la necesidad de plantearlo desde en un enfoque de derechos humanos como un bien social y público. Eh, en el siguiente punto, que es el segundo, como decía también Male, eh, está explicitado en la normativa eh, lo que tiene que ver con la garantía de las coberturas y el rol rector del Ministerio de Salud de la Nación frente a los otros subsectores, tanto el de obras sociales, de seguro, el de prepagas, y toda la complejidad que todos sabemos que a su vez tiene al interior de la diferenciación en cada jurisdicción y, y demás, eh, recuperando por supuesto también aquello en lo que se ancla en la normativa, eh, vinculado a, también a la calidad de las prestaciones, no cómo deben ser los procesos diagnósticos, las técnicas que se utilizan y la discusión, por supuesto, de, de una perspectiva integral de tratamiento, ¿no? no solo el tratamiento parasiticida, sino todo lo que involucre en una perspectiva de cuidados continuos e integral. Ahí ya tenemos una mano levantada, excelente. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá desde Las Riojas, desde el CRILAR, estoy con Luciana Abrán, que nos bueno, felicitamos el trabajo y también nos generaba esta duda de eh, que en la normativa por ahí no está explícito el qué pasa cuando eso no se cumple, cómo se, se va a actuar, cuando, bueno, nosotros pasamos pasa en, en varias situaciones que, que la normativa no se está cumpliendo, entonces… Eh, ¿Cómo actuamos en esos casos? ¿A quién recurrir? ¿Qué, qué sanciones o cómo está previsto eh, ir encauzando cuando la, la ley no se cumple para que no sea simplemente una eh, declaración, sino que, que, que tengamos como herramientas para poder utilizarla? Muchísimas gracias. vos querés que tome la palabra. Eh, como dijimos anteriormente, la idea fue en la carta, ahora en la presentación no lo pusimos, pero porque queríamos más en el contenido, vamos a ir anclando a cada uno de los ejes a dónde se tiene que corresponder cada una de las denuncias, ¿no? Porque muchas veces sucede que, por ejemplo, en coberturas, eh, no, voy a decir una cosa que no corresponde, pero digo, voy a, eh, como en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, link específico para dónde denunciar en la superintendencia de servicios de salud cuando algo no sucede con las coberturas de las obras, eh, obras sociales y prepagas. Entonces, ir haciendo ese enlace de toda la información es como un recursero en el cual va a estar toda la información concentrada por eje a dónde acudir. Las dejo. Hola, sí, buen día, ¿cómo estás? Con respecto a la consulta, como dice Male, dentro de la carta vamos a ver que frente a diferentes incumplimientos podemos acudir a diferentes organizaciones, organismos estatales. Ella planteó bueno, el tema del incumplimiento social, prepaga, también está el incumplimiento de las RT, donde van a ver a medida que vayamos avanzando qué pasa frente a mi incumplimiento, cómo se puede gestionar el reclamo. Eh, hoy en día, a partir de... Bueno, de lo que nos trajo un poco la pandemia, es la posibilidad de hacer reclamos virtuales mediante trámites a distancia donde los organismos lo toman y dan resolución a, a estos incumplimientos por diferentes situaciones, ya sea por eh, un obra social, por una prepaga o a un incumplimiento que tenga que ver dentro del ámbito laboral. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando vamos a ver bien en eh, detalle y bueno cualquier duda la vamos a ir abordando. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más de estos ejes, si ya quedarían así, ahí va. Jaime Altech, si querés, creo que está con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jaime Alche del de Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Uno de los ejes que yo quería plantear, no sé si es el, si es el momento, eh, es la accesibilidad a las formulaciones pediátricas de las medicaciones disponibles y pasarles algunas noticias para que, a ver cómo en conjunto podemos hacer para resolver al, algunas cuestiones, digamos. Las formulaciones eh, están, eh, principalmente la de elves Nidazol, pero a veces no está disponible en los centros para la atención y hay un, todo un mecanismo administrativo para conseguirlos que es muchas veces muy engorroso. Me parece que hay que prevenir estas dificultades y e intentar una distribución de esta formulación. En relación al NIFURTIMOX, no sé si saben, pero nosotros hemos liderado un proyecto multicéntrico y multinacional que logró la aprobación de la formulación pediátrica de NIFURTIMOX en la FDA, pero todavía no ha sido aprobado esta formulación en, a nivel local y esto depende del laboratorio que todavía no ha presentado los papeles. El tema es ver en conjunto cómo se puede ejercer una... No decir, la palabra es una presión, pero por lo menos una inquietud sobre este mecanismo que el cual ya debería estar aprobado esta formulación pediátrica para su uso en Argentina y en Latinoamérica. Hola Jaime, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias. Eh, sí, nosotros estamos al tanto de esto. Eh, vamos a ver si hay alguna posibilidad de ponernos en contacto con el laboratorio, a ver en qué estado se encuentra la situación y ver si podemos acompañar desde ahí para, para que esté disponible eh, este medicamento. Si me, si me, yo creo que solo con preguntar eso va a ser como una cosa muy importante. Poner en, en evidencia que hay algo que no está hecho sería muy, muy importante. Y si es por mecanismo, por vías oficiales, quizás tiene impacto. Se podrían sumar ciertas sociedades científicas en esta consulta. Solo haciendo una consulta podría ser... Este, porque el mecanismo hoy internacional que quieren implementar es la donación a través de eh, la Organización Mundial de la Salud, pero es muy burocrático y suele no funcionar esta distribución. Perfecto, no, muchísimas gracias. Nos vamos a poner en contacto con, con el laboratorio para, para consultar y ver cómo, cómo se puede hacer. Eh, así que bueno, nada, acompañamos eso. Gracias. No sé si alguien tiene algún aporte más para estos dos ejes, eh, si no, ya continuamos con el siguiente eje, que es la salud en intercul eh, perspectiva intercultural. Ay, claro que tenés la mano levantada? Sí, Claro, la doctora Carolina Carrillo. Sí, qué tal, buenos días. Lo que estaba viendo en lo de los prestadores, quizás vale la pena hacer mención explícita que la prestación incluye eh, la atención el tratamiento, eh, pero dejarlo escrito y lo mismo que el diagnóstico, ¿no? que estén la, las palabras explicitadas porque a lo mejor queda eh, un poco críptico y, y nada y después lamentamos no haberlo puesto en, en, en términos clarísimos. Sabemos de un montón de casos en donde quizás eh, bueno no sé la excusa de, de el tratamiento no se consigue, pero también hay un montón de otras atenciones, lo mismo que el diagnóstico, que es un derecho y que debería poder realizarse en cualquier lugar, de forma gratuita, etc. Por eso mi sugerencia es quizás ponerlo en esos términos. Gracias. Clarísimo, Caro. Lo tomamos para incorporar a la carta. Si sí, no hay más palabras, vuelvo a compartir y ya pasamos al siguiente eje, ¿les parece? Bien. Hay muchos compañeros del programa de salvaguarda también, a vos. Acá mismo que antes, eh, como ustedes saben, hemos incorporado, ya que la reglamentación, plícitamente, se hace referencia al abordaje, al abordaje intercultural, eh, y, y en este caso estamos recuperando todo el corpus de derecho para pueblos y comunidades originarias, pero también desde la perspectiva de la atención a, a las personas migrantes, tomando la, la migración como un Derecho y el acceso a la salud como un Derecho de todos y todas, sin enfoques estereotipados ni estigmatizantes, y hemos recuperado, como ustedes han visto en el documento y pueden ver ahora el resumen, ese corpus normativo eh, para que sea también, como decía Male, ese piso en relación a los Derechos ya conquistados, adquiridos y a seguir defendiendo, vinculados a la atención de Chagas en este caso, pero cualquier proceso de salud enfermedad así que también abrimos a los aportes y, y sugerencias en este punto en particular hola buenos días soy Daniel Magnífico del Programa Nacional de Salud para Pueblos Indígenas que bueno eh, se creó una coordinación de salud intercultural pero el programa sigue vigente eh, también eh, quería aclararlo para que tenemos miembros de otras provincias que están escuchando con bueno, el programa nacional. Eh, sigue vigente con sus agentes sanitarios en territorio, con sus objetivos y sus propuestas eh, continúan. Y bueno, se, se creó una, una coordinación de salud intercultural, de la cual dependerá el programa y otros programas que se creen a partir de la temática intercultural, ya sea de migrantes, afrodescendientes u otras eh, propuestas que surjan dentro de ese rabiorno que se creó, ¿no? Eh, bueno, estuvimos trabajando con los aportes que hicimos, que pudimos terminar de mandar ayer, eh, junto con Liz y Patricia, de APS, y bueno, la verdad que nos parece bárbaro eh, que se incluya la interculturalidad y más la interculturalidad, junto con el convenio 169 de la que es esto de la consulta, más que nada los puntos de la consulta previa y bien informada, de poder trabajar fehacientemente y con fuerza en lo que es la consulta y en lo que piensan las comunidades indígenas y los pueblos originarios sobre el tema de Chagas y cómo ellos aportarían a, a esta carta y a su continuidad y a su puesta en valor en todas las comunidades. Gracias, Daniel, y disculpa la confusión que tuve. No, ahí no pasa cosas. nada, estamos, estamos todos igual, está todo medio... Sí. Gracias por la aclaración, pues. mil gracias. Eh, ahí levantaron la mano, puede ser, eh, o...? Tomen la palabra. No veo quién. Disculpen. Vi que alguien levantó la mano. Ahí. Escuchamos. Bueno, coincido con, eh, con Daniel, o sea, el, el, la preponderancia de la consulta previa, libre informada para adecuar cualquier tipo, digamos, de, de servicio de salud, bueno, y en este caso eh, la atención vinculada a Chagas, ¿no? Eh, y bueno, no sé eh, si me escapo, digamos, de lo que sería este, este punto, pero en muchas provincias puede pasar que eh, el, el personal de salud... Eh, originario, eh, se ha convocado en las fumigaciones eh, y bueno, y obviamente en la vigilancia, pero más que nada en el tema de fumigaciones, que tengan el equipamiento adecuado, digamos, para la protección y seguridad eh, que, que utiliza también los equipos territoriales ¿no? de, para hacer la, las fumigaciones. Eh, así que bueno, eh, me parece que, que, bueno, que ese tema hay que considerarlo como una cuestión de de seguridad laboral, eh, y bueno, básicamente creo que, que están los puntos, eh, cuando hablamos de participación, eh, de, dentro de, del proceso participativo se, se pueden adecuar eh, un montón de prácticas, así que eh, por ahí eh, incorporaría el concepto, como dice Dani, de consulta previa, libre e informada, que, que, bueno, que es el concepto en el cual los pueblos siempre se basan para para solicitar la participación. Y obviamente la participación desde el primer momento, ¿no? desde el diseño de las intervenciones de salud hasta eh, la ejecución y monitoreo. Gracias a ambas áreas por, por acompañarnos siempre en todo este tipo de procesos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún aporte más, la incorporación de, de personas migrantes eh, se incorporó en este mes, no estaba previsto a, al principio, así que fue un súper aporte también, queríamos destacarlo, eh, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más en esta línea, en la carta se resume y se, se anuda cada uno de estas, eh, ya lo dijo algo pero lo volvemos a reiterar porque se va sumando gente eh, de, estos, de estas normativas, cómo se relaciona con Chagas, cómo lo podemos ver para el abordaje de Chagas. ¿no? Esa fue la idea, eh, así que para que sepan que en este en particular, que es uno de los ejes más largos que tenemos en la carta, eh, están todos esos seis que aparecen ahí resumidos y anudados a Chagas. Bien, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, ¿a vos querés decir algo más? Si no, ¿les parece que continuemos? Bien, continuamos con los próximos dos ejes. Les van a presentar eh, Alejandra Sandoval, que es la referente IEC de la provincia de Chubut, y eh, Ana Beltramone, que es la, como, bueno, la comunicadora y la dirección, pero aparte la referente IEC a nivel nacional. ¿Están ahí compañeras? Acá estamos. Ahí va. <ríe> Ale, ¿querés empezar? Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, Bárbaro. Hola, ¿se me escucha? Ah, no prendo la cámara, estoy con el celu, perdón, este, muy mala conexión, pero bueno, eh, ¿qué nos aporta el cuarto eje? Derechos durante la gestación, parto y posparto. ¿sí? Y, y justamente la eh, en este eje. Eh, atraviesa eh, varias leyes ¿sí? que aportan a estos derechos, en donde toda persona gestante tiene derecho a recibir la información de todas las intervenciones que pudieran tener lugar y velar por uno de los principales principios, ¿sí? la autonomía y la capacidad de optar libremente cuando existieran diferentes alternativas durante el, todo el proceso de gestación, parto y posparto. Acá hay unos valores que se resaltan en este eje, sobre el respeto y la no discriminación, garantizando intimidad y pautas culturales. Pero por otro lado, también en este eje se promueve el acceso a la información de varios procesos de la salud ¿sí? eh, de la persona de gestante y, y, y de la, con capacidad de gestar también, pero también es importante saber eh, los cuidados de sí en la lactancia y de la persona recién nacida, controles a realizar. ¿sí? De acuerdo con lo establecido en la ley de Chagas, es obligatorio realizar el diagnóstico a toda persona gestante así como su seguimiento y acceso al tratamiento después del embarazo. Eh, para ello fue muy importante en este eje incluir la promoción, el abordaje de Chagas, en los dispositivos de consejerías en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y también los diagnósticos a las personas que están de, de forma oportuna. ¿sí? Atravie se atraviesan varias legislaciones, yo les decía al principio, por ejemplo, la Ley Nacional Protección Integral a la Mujer, ¿sí? la Ley Nacional de Parto Respetado, la Ley de Identidad de Género a las Personas, en donde todas ellas engloban... Todos estos derechos que están eh, unificados para este eje. Y una de las últimas también, eh, y, y a fortalecer y que se integra, es la ley, también 27.611, la de ley de atención y cuidado de salud, eh, integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como la ley de los mil días, ¿no? con los mismos objetivos, ¿sí? fortalecer y acompañar el cuidado integral en la vida y la salud de las personas que están y eh, también de las niñas y niños en sus primeros tres años de vida. Eso es todo. Paso eh, con mi compañera Ana, el siguiente. Bueno, gracias, Ale. Eh, bueno, esta carta eh, tiene relación con los derechos de las infancias y adolescencias. Eh, allí van a poder ver que se recuperan tres normativas, entre ellas la, bueno, ya conocemos la de pesquisa neonatal. Este, que establece la obligatoriedad de realizar y hacer seguimiento de pruebas para la detección y tratamiento eh, de diferentes afecciones de las personas recién nacidas, y entre ellas incluso el CHAGAS. Y las otras dos tienen que ver con eh, una es la Convención sobre los Derechos del Niño eh, que recono y la Ley eh, de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que eh, prioriza el reconocimiento de los niños y niñas y adolescentes como sujeto de derecho eh, y también se reconoce la importancia de proteger el derecho de ellos y de ellas a gozar el más alto nivel de salud posible. También se incluye el tema de la educación. Y un poco en relación a lo que nos preguntaba Iván al principio, este, en esta pregunta de qué hacer frente al incumplimiento de, de estos derechos, en la carta van a poder ver que eh, se, se sugiere y se invita a, que ante la, la falta de algunos de estos derechos, ante la violación de algunos de estos derechos, se recomienda... Este, comunicarse con la Defensoría Nacional de los Derechos de, de Niños, Niñas y Adolescentes o las Defensorías Provinciales, en el caso de que eh, también eh, existan. Si ¿Hay algún comentario que alguien quiera aportar a, estos dos, a estas dos cartas? Jaime al Hola, sí, acá un, un comentario accesorio, digamos, solo aclaratorio. Eh, la ley de este pesquisa permite utilizar, es como para todos los recién nacidos, y acá sería solo para los hijos de, eh, de, de, este, de este madre con Chagas. Quizás hay que reforzar, que está, pero digo, hay que, hay que reforzarlo, que la pesquisa en el tema del Chagas es de la madre porque es la que nos marca riesgo para los recién nacidos. ¿Sí? Digo, es un concepto, no hay que modificar nada, pero digo, hay que tener claro de lo que, de lo que hablamos cuando hablamos de este, pesquisa en este caso. ¿sí? Con las otras eh, infecciones, lo de pesquisa a veces entra solo para... Es para todos y no para hijos de... Digamos. Quizás el HIV también va para esto, el sífilis también va para esto, pero digo reforzar el que el, el, el concepto de, de la búsqueda es de las madres primero y después de las sí Está, pero digo para, para, para aclararlo. Bien, la tomamos de reforzar un poco antes y ahora Carolina de nuevo, Caro. ¿Y qué tal? Eh, yo quería hacer una observación sobre lo que dice Jaime, la ley de pesquisa hoy es, está vigente y es clara hasta ahora no se ha cumplido para sífilis y Chagas, para sífilis más o menos, porque no estaban las herramientas, pero para mí eso está clarísimo, la ley de Chagas está muy clara sobre la pesquisa para madres primero y para niños luego, eh, para niños en edad escolar también, o sea, hay un montón de niveles de pesquisa y creo que la ley de, de, de pesquisa está clara y no me parece que haya que, que hacer un cambio o no le entendía a Jaime. Eh, no quiero cambiar nada, solo quería aclarar, digamos, para que todos tengamos claros los este, conceptos nada más. ¿eh? Sí, gracias por, por los aportes. Eh, es verdad que en el enunciado podemos reforzar eso. Eh, hemos conversado con, la, con las compañeras de, de la Dirección de, de, de la Salud Materno-Infantil del, del Ministerio y es verdad que se, se observa... A, desde hace mucho tiempo, que en la redacción de la normativa vinculada a pesquisa en lo que hace a Chagas, eh, entra esta idea de pesquisa como a todos para encontrarnos pocos, y es verdad que en el caso de los recién nacidos es a hijos de personas positivas para Tecruci, que es algo por ahí más de la redacción, pero también como dice eh, Caro, eso está bien explicitado en la, en la, en la ley de Chagas y la reglamentación, pero son bienvenidos todos los aportes en relación a qué jerarquizar en, en, en el texto de la Carta de Derechos para que no haga confusiones. Así que muchas gracias por los aportes. A usted quedó la mano levantada. ¿quieres hacer algún comentario más? No, perdón, me quedo levantada. No pasa nada, yo para, eh, por las dudas. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre todo este proceso, también en, en la línea, como dijo Ale, como dijo Ana, de poder profundizar el abordaje desde otros eh, programas de otras direcciones, como salud sexual, salud reproductiva y no reproductiva, los programas eh, esos de, los, de las provincias, y anclado en la Consejería de Salud Sexual. Así que, bueno, eso era también un poco lo que queríamos reforzar en ese entrecruzamiento de ejes, saberes y sectores. No sé si alguien quiere hacer un comentario más. Si no, ya pasamos con queridísima Mariana San Martín. <risa> Pongo voz de la escultora, esperamos. Ahí estamos. Gracias, María. Eh, bueno, bueno, aprovecho el micrófono y saludo. Eh, buenos días. Eh, me tocó brevemente hablar de este. Tres tres de los ejes eh, de esta carta que vemos que viene más, más poderosa aún de lo que pensábamos eh, y hay comentarios de emoción circulando en los grupos de WhatsApp, tengo que contar esa parte de la cocina. Ay, eh, bueno, eh, brevemente el eje número seis eh, tiene que ver con la protección de derechos con relación a trabajo y empleo. Si sí, recordamos el decreto y ley anterior de Chagas hacía obligatorio el análisis de Chagas para el ingreso laboral y ley que estamos trabajando fuerte hoy, prohíbe expresamente realizar los controles, como dice, para terminar la infección por tecruz y aspirantes a cualquier empleo o actividad y, y, y también, digamos, en la carta se plantea, además, que el diagnóstico positivo durante el vínculo no debe labor, eh, afectar ni la continuidad ni eh, debe modificar las condiciones laborales. Lo mismo para bueno, la Ley de Seguridad y Riesgo de Trabajo y expresamente eh, también decidimos colocar para, para dejar como bien claro este punto la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que plantea que sumándose a lo que estipulado por la ley, está, queda excluido de los exámenes preocupacionales la realización de las reacciones serológicas para detectar infección por t en esta parte, nada, a mí siempre quiero agregar, eh, porque sigue habiendo personas que defienden la antigua obligatoriedad de realizar el análisis preocupacional al son de, eh, bueno, pero era un servicio para la gente, así la gente se enteraba, eh, y en realidad cuando era obligatorio, lo mayor y mucha, la gente más que enterarse de algo, lo que hacía era perder una oportunidad laboral, y pensar en la obligatoriedad pone, digamos, si hablamos de derechos, eh, pone a las personas que eventualmente puedan tener chagas en un lugar un poco incómodo. Quiero que pensemos qué pasaría si a las mujeres nos, mm, hicieran de manera obligatoria el Papa Nicolau y la mamografía todos los años eh, por nuestro bien para, eh, para que estemos al tanto de nuestra salud, cuando en realidad lo que hay que apuntar es a la, la autonomía y que cada quien decida cuando hacerse el análisis y, y hacerse cargo de de su salud, ¿no? Eh, eso en cuanto a este eje, digo los tres juntos, ¿vale? El séptimo eje tiene que ver con la protección de derechos en el ámbito escolar y educativo, ya Caro creo que mencionó recién la ley, eh, promueve la realización de estudios diagnósticos en niños y niñas a los 6 y a los 12 años, eh, cuando esto se cumpla va a ser maravilloso porque... En este caso sí vamos, digamos, eh, se va a detectar a las personas en un momento más que oportuno para que puedan recibir el tratamiento y apuntar y seguir caminando con pasos más firmes a esta utopía que repetimos de la Argentina sin chaga. Eh, bueno, en la ley se agrega que en ningún caso ni se pueden agregar estudios extras a previos a, eh, a la condición de ingreso o permanencia en las escuelas, en ninguno, en cualquier en los establecimientos educativos en cualquiera de los niveles y cualquier eh, consecuencia que implique en los resultados de estos análisis, consecuencia negativa a las personas con su resultado positivo, son considerados actos discriminatorios de acuerdo a la ley de 23.192 de actos discriminatorios. Relacionado también a los derechos en el ámbito escolar y educativo, la misma ley también incluye... La necesidad de incorporar de manera sistemática el tema Chagas en los contenidos curriculares de todos los niveles educativos, eso es fundamental. Eh, yo le voy a sumar la necesidad de incorporar, eso lo milito cada vez que puedo, lo digo, por si hay alguien que puede hacerlo fácilmente, me escuche y lo hace, llamar al Ministerio de Educación y pedir que le incorporen el Día Nacional por una Argentina sin Chagas al calendario escolar. Eh, parece que va a ayudar un montón para esto que estamos hablando y proyectando hoy. Y bueno, de la mano de lo que acabo de decir, recordar, y muy vinculado a esto de los derechos y a lo que puede llegar a ocurrir en el ámbito escolar y educativo, eh, recordar que tenemos, está el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el 14 de abril, y como mencioné, por una ley nacional también, por la ley 26.945, el último viernes de agosto el Día Nacional por una Argentina sin chagas, y es una ley que expresamente aclara que esto se hizo y se propuso entre, principalmente para promover acciones eh, de educación y comunicación. Eh, entonces, eh, está muy alineado con eh, este eje, estas, estas efemérides. Eh, La próxima, ¿vale? Creo que... No me olvidé nada, y bueno, ya se viene diciendo en, a lo largo de distintos ejes, eh, se viene mencionando este artículo que tiene que ver con la defensa de los derechos en situación de discriminación en cualquier contexto y de cualquier tipo, el artículo 6 de la ley, que establece que ninguna persona debe ser discriminada por tener chagas, eh, vinculando cualquier acto que, que, usando información obtenida de la aplicación de la ley, implique alguna... Eh, bueno, leo, lesiono menoscabo. Quería una palabra que me fuera más afín a mi lenguaje, pero no. Eh, a los derechos de las personas afectadas tiene que ser considerado como un acto discriminatorio eh, de acuerdo a lo que determina la ley de actos discriminatorios. Brevemente eso. A ver si hay comentarios y aportes va a estar buenísimo. Bárbaro, para cualquiera de los tres ejes, si quieren eh, participar, hacer alguna aclaración... Volvemos a reiterar para los que, ahora Caro te dejo, a los que se sumaron recién, que cada uno de estos ejes tiene anclado el lugar al que acudir, al que denunciar, el recurso eh, que tiene cada una de esas instituciones nacionales para poder eh, acudir. Caro. Sí, eh, mirando un poco el, el documento borrador y escuchándola a Mari, eh, me parece que, que, que queda como me da la impresión que queda como perdido el, el tema de la comunicación. Eh, eh, ¿no? Me parece que en la ley eh, eso se, se celebra de un modo eh, admirable y me da la impresión que acá nos como que quedó perdido, no sé si como eje o transversal... Me surgí ahora porque habitualmente nosotros hablamos tanto de la parte de educación como de comunicación conjuntamente, por eso, por eso lo propongo ahora, pero podría ser quizás un eje independiente de medios y abordaje público de, de la comunicación o, o algo, pero siento que, que, se nos, que se perdió en el texto. Eso. Buenísimo, Caro, gracias. Lo vamos a incluir, si les parece, en la introducción. Eh darle un poco más de fuerza en estas cosas que capaz, en, también en, el, en verla todos los días durante un mes, se nos pierden algunas prioridades, así que lo vamos a incluir absolutamente en la, en la introducción, sin dudas, que también es donde se hace como lo más transversal de todo. Eh, no sé si alguien más tiene algún comentario... Acá hay dos comentarios en el chat. Uno es: creo que sería bueno poder trabajar en las escuelas, no es mi área, pero sería importante. Bueno, justamente por eso está ese eje en particular y poder eh, vehiculizar que esto también llegue a eh, las comunidades, como dice Ricardo, eh, como dice eh, Luciana, eh, y también poder difundirlo a través de todas las redes eh, que tenemos, formales e informales. Mariana. Sí, algo que me, que me faltó decir y que me, por suerte el comentario de Luciana me hizo acordar es que este tema de la educación está planteado en la ley para, para todo el territorio nacional. digamos. Es fundamental hablar de Chagas en las escuelas de Chaco y en las escuelas de Capital Federal, de Tierra del Fuego. Bueno, no voy a nombrar todas las provincias, pero y en, esta, en este pensar, porque. Otra vez, digamos, como solemos decir, el Chagas está no solo donde están las vinchucas, sino en realidad donde están las personas que tienen Chagas, y eso hoy ocurre en todo el internacional, Pero las, las distintas geografías imponen distintos desafíos eh, y tienen digamos presentan una realidad de Chagas con distintas características. Entonces al pensar la educación, y eso también está mencionado en la carta, no, no estaba en la diapositiva, pero estaba mencionado en la carta, la importancia de considerar y de adecuar la, cualquier iniciativa a la realidad local. Digamos, no pensar que vamos a, se van a generar como estrategias universales o recetas universales, sino que, que como parte de los derechos, derechos muy vinculados a la interculturalidad y a, bueno, a todas las cosas que se vinieron hablando, cualquier estrategia o propuesta educativa no puede ser pensada si no está... Eh, Situada, anclada a la realidad local de cada contexto. Gracias, Mari. No sé si alguien más tiene algún comentario, algún aporte para sumar a estos tres ejes: tanto al de trabajo como que ahí se, después se relaciona con la superintendencia de riesgo de trabajo, al de educación. Eh, y al de no discriminación en articulación con INADI y otras instituciones. ¿Quieren, Luciana, tomar la palabra? o No sé si me estaban respondiendo a mí de sí, que querían tomar la palabra, o sí, no sé. Sí, eh, ah, bien. Creo, creo, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, te escuchamos, clarísimo. Eh, a través de, de la iniciativa del programa provincial de Chagas, en Chaco, conducido por la doctora Janina Maza, es importante el trabajo que se está haciendo en los clubes con la toma de muestras de eh, a los chicos de Chagas. Yo creo que el, hay dos ejes fundamentales en el Chaco que, que estamos medio flojitos. Uno es la captación de las pacientes y de los bebés y el segundo es la difusión. Eh, Pasa por desconocimiento todo. Eh, me gustaría saber qué embarazada sabe realmente de Chagas o conoce realmente que se tiene que hacer una pesquisa. Eh, básicamente es el, el inconveniente que tenemos. Pasa por el desconocimiento fundamentalmente. El que no conoce sus derechos difícilmente los pelee Buenísimo, Luciana. Sí, bueno, por eso también la idea fue, eh, en esta carta, reunir todos los derechos y tener una herramienta para difundir con todos los equipos, que no sean solo los de vectores, sino también los de ginecología, los de atención primaria eh, y distintos sí, equipos. Y trabajar en red, básicamente. Total, para poder llegar a todos los sectores de, de, de, los, bueno, de los ministerios, de los abordajes. Eh, acá, Yanina, ¿cómo está Janina? Eh, pone que están iniciando las gestiones con el Ministerio de Educación para informalizar la inclusión de la temática a partir del año 2023. Así que celebramos y aplaudimos eso, esa buenísimo. gestión de Chaco. Eh, una aclaración, bueno, la vamos a hacer al final, pero también esta es una carta nacional con recursos y lugares a los donde acudir nacionalmente. Después vamos a hacer una breve aclaración de eso. Eh, pero bueno, buenísimo, Janina. Eh, la idea es que eso suceda tanto en los ministerios provinciales como en los nacionales, así que nosotros también tenemos el desafío de poder eh, impulsar eso. ¿Javi? Porque muchas veces, eh, perdón, es difícil eh, que nos escuchen. Eh, es, o sea, desde nuestros lugares. Eh, eso es lo que quiero agregar nada más. O sea, al estar tan quizás lejos de Buenos Aires, eh, muchas cosas, la, o, no, no, o sea, no te digo que todo, se, todo pasa por Buenos Aires, pero hay muchas cosas que nos cuestan por la distancia. Eh, básicamente de eso quería hablar. Muchas gracias. A vos, gracias. Eh, Javi. No, eh, solamente un, más una curiosidad, si querían comentar mínimamente cómo es esta inclusión, porque a veces lo que a mí la sensación que me da en relación a un montón de temas es que, obviamente, cada quien lo piensa desde el propio tema, después la escuela lo que recibe son un montón de cuestiones que todas son importantes y todas deberían pasar por la escuela, que a veces incluso se, se, se incorporan, digamos, como compartimentalizadas, a veces hasta se, pre, se pretenden hacer como asignaturas, no entonces es muy difícil que la escuela logre integrar todas esas cosas, que todas son re importantes, eh, y además haga todo lo demás que ya se le pide a la escuela. Entonces, por ahí, la manera de, de proponer esta inclusión, si es dentro de alguna asignatura, eh, si es de manera transversal, si es en algunos años, digo, por ahí eso orienta un poco como para, para hacerlo más eh, fácil o más viable también en otra jurisdicción. Eh, perdón, eh, creo que acá por el, por el video que ustedes, con el video interactivo que ustedes presentaron, sería un buen inicio. No sé si, Yanina, quieren contar un poco cómo hicieron ese proceso. Si no, levantó la mano Mariana y Carolina. Sí, perdón, no quiero desviar, ¿eh? era una no, curiosidad. Me parece que está bueno el proceso de cómo Chaco está haciendo ese proceso justamente, porque le puede servir a otras jurisdicciones. Yo no sé si de, de Formosa también querían tomar la palabra. Oh, ah, ok. Vamos, Mariana, Caro, eh, Formosa, y bueno, Yanni, si están si quieren contar, no sé si lo están escribiendo, después lo, lo tomen la palabra también. Mariana. A mí me parece que, que lo, lo que preguntó Javi está bueno, no, no me parece que disperse, porque me parece que, a ver, nosotros que venimos trabajando vinculadas con escuelas de hace tanto tiempo, es como una preocupación, y es algo que, digamos, es real lo que vos traes, como, oh, traen otro tema más a la escuela, oh, y las maestras están desbordadas, digamos todo eso que vos planteabas puede ser un obstáculo, a veces te reciben o te piden, o piden, o explícitamente y voluntariamente quieren trabajar chagas y otras veces, por el motivo que sea, si el tema les cae de algún lado, no es bienvenido inicialmente por esto que vos planteabas y es una realidad. Eh, pero a mí me parece que incluso algo se puede agregar a la carta para seducir a docentes y directives de escuelas eh, que hablando de Chagas de una manera multidimensional, o sea, no, no quedándote solo con lo biomédico, ladrillazo, sino de una manera multidimensional, hablando de los derechos, bueno, de todas las dimensiones que lo atraviesan, Chagas es una excelente, como decimos otras, excusa para hablar de cual, casi cualquier otro tema. Y desafío ya, quien sea, para que me temas tema y, y hacemos un, un truco de, de maneras de las que se puede hablar de Chagas, instalar el tema, empezarlo a hacer sonar, sin que sea un plomo o, un, o una, una cosa más que le agregás a la docente, y que tampoco es la docente o el docente de biología o nadie más en la escuela, digamos. puede ser que se copen desde el, el, los docentes de, de las materias artísticas, de matemáticas, de historia, digamos. tiene tantas aristas, es tan rico el tema, cuando lo entendés de forma de multidimensional, que le podés entrar por cualquier eh, disciplina, eh, y, y de, bueno, ni hablar de manera eh, multi, eh, digamos, interdisciplina, y ya como proyecto institucional, o con dos o tres docentes, o dos o tres, incluso niveles, poniéndose en juego, digamos, la para, tiene una versatilidad enorme, digamos, no es que, o se trata así en tantas clases, o nada, eh, pero bueno, está el desafío de comprenderlo de esa forma, eh, y de difundirlo de esa forma, y de, bueno, desde, desde las cuestiones que se hagan de los distintos ministerios o programas de Chagas, venderlo de esa forma para que sea más una cosa que te den ganas de encarar y no una bajada más que te llega del ministerio tal. Pero se recontra puede, podemos eh, dar millones de ejemplos que no tienen que ver con Ay, lo lindo que hacemos desde el hablamos, de que hablamos cuando hablamos de Chagas, sino con lo lindo que pasa cuando se articulan voluntades y por eso me parece que está bueno, y algo de esto, dejar deslizado en la carta, va a estar repiola Perfecto, lo, lo, lo incluimos, Caro, y después, Formosa, si quieren, tomar la palabra. Sí, iba a decir algo parecido a lo de Mari, que trabajamos juntas. <risa> eh, pero también eh, me, parece, me, y me parece muy bien poder incluir algo así seductor en la carta, pero también me parece de un altísimo valor que se puede incluir en el calendario escolar nacional, porque eso a lo mejor suena un plomo, pero eso le da una visibilidad y una entidad que después, si están en la, los, los otros elementos o propuestas seductoras, multidimensionales, de distintos niveles y qué sé yo, pueden eh, trabajar en sinergia, ¿no? Pero la presencia en el calendario me parece que, que, que es una herramienta súper poderosa de, de eso, de. De, de, de presencia disruptiva que, que vale la pena ver la manera de incluirla. Gracias, Caro. Desde Formosa. Eh, no se las escucha, están con el... Ahí va. Hola. Ahí va. Sí. Eh, bueno, yo quería como hacer una reflexión respecto a lo que escuché que comentaba, la de Chaco que tenemos más o menos algunas características eh, similares respecto a las comunidades originarias. Eh, yo la verdad que participo dentro del programa CHAGA, específicamente en este, en este componente de IEC, pero estoy también como coordinadora del de Programa Provincial de Salud Intercultural eh, que hace ya seis años se implementó acá en Formosa y nos facilitó un montonazo eh, con Chagas eh, en particular, pero digamos no es, no es una tarea fácil, pero sí eh, ponemos mucho énfasis en el trabajo de la adecuación cultural de cualquier servicio que se realice en el primer nivel de atención. Entonces eso eh, en el proceso eh, facilita muchísimo el trabajo de la capacitación, de la inclusión, del desconocimiento, como decía este, la compañera, ¿no? de las mujeres, porque es un trabajo local. Nosotros asesoramos o acompañamos los procesos que inicien, eh, especialmente en esta, en esta última etapa de Chagas, se ha trabajado mucho en distritos donde la población mayoritariamente es originaria. Así que me ha tocado de lleno acompañar estos procesos y no es una tarea fácil, pero suelto como programa Chaga no lo podríamos hacer. El programa Chaga a nivel central, digamos, se tiene que insertar para trabajar desde los equipos locales. Y eso ya quedó instalado como transversal. Chaga es un, un tema y una acción, digamos, que se realiza en forma... Eh, no digo normal, ¿cómo puedo decirlo? Eh, natural que estén trabajando cada equipo local, desde sus directores, enfermeros, agentes sanitarios, recordemos que en, esa, en esas regiones tenemos agentes sanitarios y bueno, nosotros compartimos una idea, lo conversamos, lo volvemos a poner en, en, en acción, digamos, a través de los agentes sanitarios, que son los que están en contacto como facilitadores en sus comunidades junto con los equipos de salud, y eso es como un camino eh, que está como realizado y el, en esta fecha, digamos, facilita porque las escuelas naturalmente hacen su trabajo, los equipos de salud también, los agentes sanitarios eh, ven a través del trabajo con sus directores, sean médicos, odontólogos o, o enfermeros, como tenemos eh, obstétricas también, eh, cuáles son aquellos eh, temas o aquellas acciones que no se están pudiendo cum cumplir o que no estamos pudiendo conseguir que se lleven a cabo, sea una mesa de gestión, sea eh, el recién nacido que no pudo ser captado o que se los perdió o que el hospital no comunicó que hubo un embarazo, que hubo un parto en esa institución. Bueno, esa es tarea del agente sanitario y se coordina perfectamente, así que yo este, lo que puedo compartir con ustedes es esta experiencia, ¿no? Que nosotros como programa lo que podemos hacer es facilitar la información, llevar y traer e instalar alguna problemática que en algún momento para nosotros no nos está cerrando y necesitamos que se le ponga más énfasis. Así que eh, trabajamos muchísimo, como siempre he contado, nosotros tenemos una planilla del agente sanitario que que registra las acciones que hace él en su comunidad. Eh, nosotros también tenemos desde el programa el, una metodología de trabajo con todas las áreas programáticas que tienen poblaciones originarias que llamamos sectorización y pareja sanitaria. Y entonces con estas acciones que eh, el enfermero con el agente sanitario trabajan junto en la comunidad, nos facilita a nosotros un montonazo de la información que estamos aquí en Formosa, a veces a 600 a 500 kilómetros de distancia, y informan mensualmente qué acciones realizaron, entre los que se encuentra vigilancia de vinchucas en las viviendas y también el tema de eh, diagnóstico de embarazadas con chagas y seguimiento del recién nacido y seguimiento del tratamiento de la embarazada y del recién nacido. Y esto queda registrado mensualmente y mensualmente llega al programa y nosotros compartimos también con Chagas la información. Así que un poco eh, alentarlos ¿no? a que el desconocimiento por ahí de, de las mujeres se podría realizar en comunidades originarias a través de los agentes sanitarios. Siempre también eh, vinculándonos de forma Permanente, inclusiva, digamos, con los equipos locales que son los que realmente eh, pueden accionar, ya sea la vigilancia como, como también cualquier tipo de información que uno, este, sobre las cartas de, carta de derechos, por ejemplo, vol eh, volver a insistir con estas temáticas, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchísimas bueno, gracias sí. por compartir la experiencia y los aportes. Eh, Luciana, vos habías levantado la mano, no sé si querés… Eh... Yo creo que el, nuestro problema, vuelvo a insistir, es la captación y sobre todo eh, la, o sea, la carga a nivel eh, sistema. Falla un número de documento y estamos hablando de otra persona. Ese es el grave problema. Eh, eso nada más. Gracias, Luciana. Janina, tenés la mano levantada y ahí por el chat eh, dicen que en San Juan también se está implementando otra vez el abordaje de escuelas. Eh, Luciana Valenti pone que en APS están trabajando en un proyecto de espera saludable. Se podría incluir la temática como contenido para difundir en población general, en embarazadas, en salas de espera, entiendo. Eh, así que súper rico. Eh, y Janina, vos querés tomar la palabra. Disculpa que no lo vi antes, pero... Me, no me apare Como estás con la Y, que es al final, me ordena y no me aparecías en pantalla, disculpa. Bien, no sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto. Bueno, quería comentarles un poquito eh, a qué me refería con esto de las gestiones. Nosotros hemos tenido eh, anteriormente, de manera discontinua, convenios con el Ministerio de Educación, convenios que generalmente eran anuales y que estaban referidos más que nada al pedido oficial para que permitan las extracciones de diagnóstico en los niños. Eh, bueno, esto, como ya dije, fue discontinuo y aparte, bueno, está sumado a la falta de recursos humanos en el programa como para poder dedicarnos exclusivamente eh, también a, a determinados componentes. Entonces, es como que nuestro día tiene varios momentos. Un momento nos ocupamos de las planificaciones vectoriales, luego de la captación de embarazadas y así vamos eh, recorriendo la semana haciendo múltiples ejes. Pero bueno, este año con la incorporación de la licenciada Puyol estamos tratando de eh, encaminar todo lo que es la búsqueda eh, activa, digamos, de, de estas mujeres embarazadas y sus recién nacidos. Estamos haciendo numerosos, numerosas reuniones a nivel interinstitucional con maternidad e infancia. Y bueno, y entre medio de eso también surgió la pata de educación en la cual estamos queriendo darle un marco oficial a, a un convenio que ya sea eh, la inclusión de la temática, como dije anteriormente, eh, como eje transversal dentro de lo que es educación. Entonces ahí lo que estamos, si bien estamos ahora, ¿por qué dije iniciamos gestiones? Es porque lo que estamos haciendo básicamente es la presentación de notas y de pedido de reuniones y de audiencias con las autoridades del Ministerio de Educación Provincial, para eh, proponerles que se incluya Chagas como modalidad transversal. Y a partir de eso, eh, ¿qué significa esto? Es decir, bueno, incluir ítems básicos que deberían eh, tratarse en algún momento, no en algún tema puntual ni en alguna materia puntual, porque coincido con Mariana que eh, el Chagas puede ser incluido, con todos los componentes que, que lo atraviesan, puede ser incluido de, de manera eh, infinita. Eh, de, de muchas formas y que justamente los docentes saben cómo hacerlo nosotros hemos tenido en años anteriores la inclusión obviamente en ferias de ciencias en temas específicos inclusive en lo que es eh, el tema de reproducción eh, de, de, de educación sexual eh, entonces, eh, yo creo que eso va a estar bien dirigido por los docentes, teniendo siempre el acompañamiento con eh, los conceptos básicos que manejamos y que son importantes para, para Chagas. Y sí, vamos a proponer que se haga especial énfasis el Día Nacional y actualmente el Día Provincial también de, de lucha contra el Chagas, ese día sí esperamos una mayor difusión, pero durante el año que los docentes puedan trabajar en todos los niveles con los niños de alguna manera en la temática. Y por otro lado, también eh, que involucra la parte de educación, estamos haciendo convenios, estamos en tratativas de convenios con ProSane para que eh, incluya efectivamente el pedido de diagnóstico de los niños y si no, que se realice el diagnóstico en los niños que no lo tienen aún. Así que bueno, esa es nuestra idea de trabajo, y por supuesto la, la idea del programa es acompañar todos estos procesos y estas iniciativas que se van a ir abriendo a medida que se inicie. Gracias Janina, eh, buenísima esa articulación con ProSane también, eh, súper claro el proceso. Mariana, si quieres tomar la palabra. Le quiero preguntar a Janina qué es eso del Día Provincial, que no había escuchado. Bueno, por una iniciativa de, de un diputado provincial eh, que tomó el Día Nacional de Chagas, eh, también propuso a nivel provincial que ese mismo día se celebre en la provincia, en todo el, el territorio provincial, el día, el, día, el día Provincial por un Chaco sin Chagas. Ah, pero pero es también el último viernes de agosto. ¿ya? El mismo día. Sí. Ah, el mismo. Ah, bueno. Así que hacemos ese mismo día doble conmemoración a partir de este año. Power. Muy bien. Eh, Jaime Altech. Ahora sí, hoy estoy un poco charlatán porque tengo tiempo libre un poquito. Eh, yo creo que eh, es excelente todo. Eh, una una este, propuesta es. Eh, con este concepto de ENMI Plus, que, que se está tra, eh, trabajando desde OPS, es aprovechar estas oportunidades de educación y ir con este concepto de que cuando uno habla, por ejemplo, de educación en HB o en sífilis, se sume el hablar en Chagas. Digo, como para sumar esfuerzos que están en marcha con otros programas bajo el concepto ENMI Plus. Y otra cosa, no olvidar, digamos... Esto parece medio como que ya está resuelto y no lo está. Son las actividades educativas a nivel de las escuelas de medicina y las escuelas de enfermería. ¿Sí? No, perder, no perder eso, que siempre hay que reforzarlo porque uno de los déficits importantes es que el personal asistencial a veces desconoce lo, eh, lo que hay que hacer con la enfermedad. ¿no? Gracias y tomo ya para pasar un chivo para hoy en la tarde. Eh, recuperando esto de la capacitación a um, equipos de salud, a estudiantes de grado, de todas las disciplinas: medicina, enfermería, biología, psicología, trabajo social, todas las que, sociología, todas las que sucedan en los procesos de atención. Hoy empieza un ciclo de webinars dirigidos a equipos de salud, a sociedades científicas, eh, que tiene va a ser los últimos viernes de septiembre, agosto, eh, septiembre, me voy para atrás, septiembre, eh, octubre y noviembre en el cual se va a abordar hoy un webinar en el que vamos a estar eh, trabajando fundamentalmente sobre los derechos que debemos garantizar como equipos de salud. Eh, el próximo, último viernes de octubre, vamos a trabajar sobre la, el diagnóstico, la detección en primeros niveles de atención y todo lo que tiene que ver con esa captación. Y el tercer viernes, todo lo que tiene que ver con tratamientos y abordajes eh, clínicos de atención, de acompañamiento psicosocial a las personas que tienen chagas. Mariana, que hoy Mariana va a estar en el webinar. Para el chivo yo ya. Bueno, yo tengo un chivo también para pasar, ahora lo, lo paso, pero antes, eh, volviendo a la carta, creo que en función de lo que acaba de comentar Jaime, tal vez eh, es importante estar re, bien alerta para que no se diluya lo que, lo que es la parte de educación no escolar, o la educación vinculada a la formación técnica y profesional, eh, que eso también está bien explícito en la, la, en la ley, habla tanto de escuelas como de la formación profesional no es que dice educación en general y bueno, arreglen, se entiendan lo que quieran sino que plantea explícitamente los distintos niveles y ahora que pienso, tal vez en la carta, el nivel técnico profesional esté un poco diluido tal vez nos quedamos muy enfocados en lo escolar, que está buenísimo pero por ahí revisar que si podemos decir algo más vinculado a lo técnico profesional, pero yo diría el le Sumo Jaime que dijo Enfermería y Medicina, bueno, un montón de carreras más, eh, para, para también plantear desde la misma propia carta la necesidad de abordaje desde múltiples disciplinas. Eso para la carta, tomé una nota mini, pero para que verbalizarlo y ver si alguien toma mejor nota hoy. Y eh, Chivo, iba a pasar, era el 13 y 14 de octubre, son las jornadas... Eh, de Fortalecimiento de la Enseñanza de la Enfermedad de Chagas en las Carreras Biomédicas. Estas jornadas que se organizan inicialmente desde la Universidad Nacional de Córdoba ya desde hace varios años, son abiertas, gratuitas, ya está la inscripción dando vueltas por ahí, por ahí trato de buscar eh, para compartirla en el chat eh, y van a ocurrir ahora en breve y tienen que ver con estas discusiones que plan se plantearon ahora en este momento. Buenísimo. Y ahí eh, Gaby Gastaldi en el chat pone que aparte podemos incluir para hacer un entrecruzamiento entre ejes, eh, que en el eje de educación también se haga mención a la educación intercultural bilingüe y poder recuperar un poco de eso para el acceso a la información. Y otra de las potencias que podrá y podemos incluir también tiene que ver con el eje de educación, de poder enmarcar que también puede ser incluido dentro de la ESI del eje cuidado del cuerpo propio, que la ESI tiene cinco ejes. Entonces también puede ser eh, incluido desde ahí, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo en todas sus dimensiones también, eh, en todo lo que es procesos de salud integrales. Así que eh, podemos hacer eso. Y una ahora ya dejo a Marcelo y después a Jaime y un segundo que hay preguntas en el chat. El webinar es el organizado, sí, se organiza desde la dirección de Vectores y el Instituto Fatala. Se hizo la inscripción, yo ayer mandé un mail a todos, lo hice yo, así que... pero el link ya estaba en el flyer, la, la inscripción era simplemente para tener un recursero de, de personas y poder difundir más información, pero el link está desde el flyer, así que ahora lo volvemos a pasar por acá para que lo tengan todos, eh, y pueden ingresar directamente, Alejandro, así que si querés difundir esa información, eh, ya para que quede y para todos los equipos de la provincia es a las 13.30 y 14.30, tratamos de hacer un horario amigable para los equipos entre los turnos y los hospitales y las atenciones eh, privadas, así que, bueno, nada, un poco eso. Y Marcela, si querés tomar la palabra, ahora paso mientras la información por el chat. Sí, ¿qué tal? Bueno, un poco eh, para reforzar lo que decía Jaime, porque venía pensando en ese tema de la formación y, como decía Mariana, está muy claro en lo que es la, la formación de los chicos en las escuelas eh, primaria secundaria y me quedaba un poco esa sensación que, que la planteó Jaime de la universidad. Yo creo que lo que podemos hacer es incluir todo lo que es el área de salud. Nosotros hemos trabajado con bioquímica, con medicina. Bueno, Mariana sabe muy bien que nosotros con, con Diego Mendichino venimos trabajando anualmente el tema de Chagas. Nos pudimos meter dentro de lo que es la formación en distintas cátedras de bioquímica y de medicina donde nosotros ahí no le vamos a explicar lo que es la enfermedad de Chagas. Eh, trabajamos todo esto, inclusive hablamos de, de la ley, de los derechos, cosas que por ahí en la universidad no se toca, en la formación de ellos no, no se toca esos temas. Yo creo que los alumnos de medicina, de bioquímica, terapista ocupacional, enfermería, o sea, nosotros tratamos de abarcar todo lo que es el área de formación de salud. Creo que posiblemente podemos incluir esa palabra o sea, todo lo que está relacionado con los equipos de salud o con el área de salud dentro de lo que es este, la formación terciaria. Creo que con eso podemos incluirlo y ahí, como decía Mariana, no solamente quedaríamos con los chicos en las escuelas, sino que también iríamos por, este, por los, la formación terciaria. ¿Mm? Buenísimo, Marcelo. ¿Cómo estás? Y Jaime, de nuevo, si querés tomar la palabra. Sí, solo dos comentarios. Uno, un, un ejemplo de una actividad que hicimos que, que tuvo un altísimo impacto. Nosotros incorporamos al examen para las residencias dos preguntas sobre Chagas. Y esto generó que la gente sepa, porque todos los, digamos, les cuento algo, uno cuando da el examen para la residencia se va fijando qué es lo que preguntan, porque los exámenes están disponibles. Cuando la gente empieza a ver que hay algunas... Preguntas sobre Chagas. La gente estudia Chagas, aunque les parezca... Entonces, eso tuvo un altísimo impacto porque la gente... Estas preguntas en general suelen estar bien resueltas. Son preguntas sen, eh, sencillas, pero implicaron un cambio en que la gente lo tuvo que poner en el tema del de el estudio previo a su ingreso a las residencias. Y después, bueno, ofrecer... Nuestra experiencia en Chagas pediátrico para todo lo que sea ed, ed, ed, educación, webinar, etcétera, etcétera, como centro de referencia para el manejo del de de, el Chagas pediátrico. Perfecto, tomamos también el aporte para tratar de vehiculizar con el área que realiza los exámenes a nivel nacional. Y bueno, si no hay más aportes, tenemos que terminar con los dos últimos ejes si les parece, trato de hacerlo cortito. Aguárdenme un segundo, por favor. Porque había dos ejes más, nos quedamos mucho en este que sabíamos que iba a pasar. Por un lado está todo lo que tiene que ver con los procesos de consulta, de atención en los servicios de salud. Ahí se recupera como primordial la ley de derechos del paciente, en el cual el principio de autonomía eh, atraviesa todo lo que es el proceso de atención y ahí hacemos eh, hincapié en que la autonomía eh, es la, bueno, la, de, el respeto por la decisión de las personas, pero frente al, al acceso a la información, no y ese acceso a la información tiene que ser de manera clara, adecuada, como decíamos antes, eh, con, las, eh, con las adecuaciones culturales correspondientes, brindando la información de una manera... Eh, acompañada, de una manera cuidada, para que la persona pueda tomar las decisiones sobre su, proces sobre su proceso, sobre su cuerpo, sobre sus procesos de salud internos, así que se recupera fundamentalmente eso. Y mmm, luego, porque esta es fundamentalmente, ya venimos hablando de varios procesos de atención en toda la carta, entonces, este era para darle esa potencia a esta ley en particular, y el último eje, que es el que se incorporó en todo este mes, que tiene que ver con la obligación del Estado Nacional de garantizar la planificación e implementación de las acciones de control vectorial y vigilancia en todo el territorio, donde haya presencia de vinchucas y donde se sostenga la vigilancia en las áreas que ya certificaron. Eh, y que todo esto tiene que estar en un abordaje socioambiental en el cual se priorice la relación de los grupos humanos con la naturaleza, sin eh, un deterioro de eso, y también sin reproducir eh, visiones que estigma, repre, representaciones sociales que, por ejemplo, las que asocian eh, como si fuera unicausal eh, la presencia de vinchucas la, en ciertos tipos de vivienda. Eh, todo eso también es parte de ese abordaje socioambiental de las condiciones de vivienda, recuperando también el, las normativas del uso de insecticida en este lugar cuidado. Para que no sea un deterioro para el ambiente y también promoviendo las investigaciones para que haya alternativas a, al uso de insecticidas, también con el entrecruzamiento de lo que es la red de resistencia al uso de plaguicidas en salud pública, con esa estrategia que se está realizando ya desde hace unos años en el Ministerio, en articulación con muchas, desde el Ministerio del CENDIE, con muchas eh, eh, instituciones que forman parte y para poder tener como, como eh, horizonte la, una, la estrategia de una salud y una salud estructural, en el cual está el diálogo entre eh, el ambiente, la salud humana, la salud animal, eh, pudiendo visualizar las inequidades que suceden en todas esas articulaciones, eh, y con ese horizonte, eh, y que quede plasmado en esto que siempre tratamos de plasmar en la carta, de que aunque la salud como derecho sea... Eh, algo, por ejemplo, garantizado y obvio para muchos de nosotros, siempre está bueno poder plasmarlo y que quede plasmado y que las palabras estén dichas y que quede como una herramienta para poder eh, utilizarlo a la hora de, de poder defender derechos y exigirlos también. Así que, no sé, si querés hacer algún comentario de este último eje o del anterior. Eh, ¿Estamos bien? Lo dije bien. No, por ahí que en el anterior, eh, retomando un poco lo que decía Caro, Carrillo, en relación a, al eje de la comunicación y la información, ahí, por ejemplo, también está muy presente en relación a la situación en consulta, no porque sea la única, ni mucho menos, pero sí que es esa situación en consulta, por ejemplo, cómo se da a la persona, cómo se comunica un resultado positivo, si no se toma en cuenta todo el conjunto eh, de estereotipos y estigma que hay, no se lo puede dar de una manera rutinaria, sino con todo un enfoque de consejería y de cuidado, y de hecho uno de los materiales comunicacionales de la mesa, recuperando los aportes de una de las organizaciones, viendo con chat, apunta a eso, no solo acompañar a la persona en la recepción de ese resultado, qué significa, qué no significa, enterrando mitos, sino también aquí el profesional de la salud o el integrante del equipo de salud que en ese momento le toca acompañar a esa persona con ese resultado de diagnóstico de la mejor manera posible en toda la clave que se vino discutiendo. Mariana, ¿tenés la mano levantada? Sí, pero para un comentario sobre el eje 10, no sé si... Dale. Hoy. No, que anoté ahí cuando creo que fue Gabriela Gastaldi la que trajo hace un rato lo de la protección de los equipos eh, que trabajan en terreno con insecticidas, ella vinculada lo, a lo, los equipos eh, de los pueblos originarios, pero me, me lo anoté porque me parece que podemos agregarlo en general en este, que nos olvidamos, estamos hablando de la protección del ambiente y de todo eso y nos olvidamos por ahí de, de trabajadores y creo que podríamos incorporar lo que tenga que ver con protección, seguridad de los equipos técnicos en terreno al momento de manipular los insecticidas. Bárbaro. Incorporamos el aporte de Gaby y Mariana. ¿Alguien más eh, quiere tomar la palabra Les, con estos últimos ejes? Eh, ahí queda también el, en el último... Eje la, eh, anclado, como fuimos diciendo, eh, dónde acudir, se pone el contacto del Programa Nacional de Chagas, pero también la promoción de que eh, se acuda a los programas provinciales. Y frente a esto, una de las cosas que queríamos aclarar es que esta carta, una de las discusiones que surgieron durante todo el mes, era esta batería de recursos, a dónde acudir en caso de que un derecho no se lleve, esté vulnerado, y eh, la aclaración de que obviamente esta carta es una carta a nivel nacional, y por eso también queríamos invitar a que todas las jurisdicciones puedan replicar la estrategia con los recursos a nivel provincial de lo que suceda, porque obviamente eh, la, la, los lugares a los donde acudir las defensorías del pueblo provinciales, las reparticiones del INADI con las direcciones específicas, todo eso que va a aparecer en la carta a nivel nacional, no es lo mismo los procesos de vehículos. De acompañar eso a nivel nacional que a nivel provincial. Eh, no sé eh, si las compañeras de allá quieren hacer algún comentario más sobre esto, Claudia, ya he, a vos, y ahora dejamos la palabra para Jaime que también tiene un comentario. Bien. Bien, Jaime. Hola, sí, perdón que hoy estoy tan, pero digo, a mí me parece que algo que hay que incorporar es el derecho a la vivienda digna, porque. La vivienda digna es más difícil que entre la vinchuca, digamos, por, por cuestiones de estructura. Me parece que eso no está en ese, en ese, en ese punto plasmado, sino solamente el combate al vector. Y una de las formas de combatir el vector es que le sea más difícil entrar en una casa. Y uno conoce que las casas de mejor estructura no suelen tener vinchucas, o si tienen, tienen muchas menos. Me parece que es un punto a pensar o a analizar o incorporar. Bueno, no sé cómo está pensado, pero me parece que sería importante incorporarlo. Eh, es un eje que está pensado, pero está problematizado eh, desde otro punto de vista, porque lo que ha sucedido, con, por supuesto desde un lugar de muy buenas intenciones, nadie lo discute, pero se ha planteado muchas veces estas consignas como erradicación de vivienda rancho o cosas por el estilo, o, o como decía también eh, male recuperando el punto 10, esta idea de asociación unilateral y causal entre un material como el adobe y la presencia de, de, del insecto, cuando en realidad no es así. Entonces, está pensado y está discutido por todo esto que se ha construido, que los propios equipos de, lo, de, de, de, de los estados, de los niveles de gobierno, ¿ves? reproducido esas visiones estereotipadas y estigmatizantes, entonces, como parte de la determinación social de los procesos de salud, también los equipos de salud hemos hecho cosas que tienen un aspecto negativo y desde todo ese lugar está problematizado no enunciarlo de esa manera sin, por supuesto, entender que, que, que es un lugar propositivo, pensando la determinación de, de los padecimientos, pero tiene esta contradicción histórica, concreta, de cómo se ha abordado, entonces, eso es lo que por ahí eh, hemos discutido y en los materiales de comunicación lo, eh, nos, lo, lo hemos eh, conversado y masticado mucho en ese sentido, de cómo expresar recomendaciones que no eh, sean unilaterales en ese sentido, sino que justamente tomen la, la, la situación o, o los aspectos bien concretos que hacen a la posibilidad de, o la probabilidad de que un insecto se aloja en determinado lugar o material y no ese genérico de de, de vivienda digna que suele ser interpretado de, de, de esa manera. No sé si Mariana, alguna compañera de la mesa, quiere aportar algo más en esta discusión. No, yo solo, solo estaba tomando nota para ser más explícitas en la carta, que quede más claro cuál es el planteo, eh, y nada, de acuerdo con lo, lo que comentaste vos, Agos, nada más. Perdón, yo quería hacer un comentario. Vivienda digna puede ser de Adobe también, ¿no? No, no, no tiene por qué no ser de Adobe. Eso Es una cuestión de interpretación, ¿no? Pero digo, si uno pone una palabra, sí, quizás es más abarcativo y no tan exclusivo, digamos. Porque me parece que no tomarlo para el otro lado, uno se pasa como de para el otro, totalmente para el otro lado. Entonces vivienda digna es una vivienda digna, no, no, no, es, no, es, no es el material, es un concepto un poco más amplio, pero bueno, no sé esto, si ya lo discutieron, yo no, no. pero digo, quería expresar por lo menos una opinión. ¿Aví? No, una cuestión mínima, pero digamos, eh, es cierto que se puede interpretar de, de varias formas lo de vivienda digna, y por ahí ese sea el problema también, que uno al escribirlo no sabe cómo se va a interpretar, y esto que decía Agos de enfocarse en cosas puntuales, que eventualmente serían los, los elementos en todo caso a los que prestar atención y no en la generalidad, me parece que va un poco en esa, en esa línea. digamos Yo creo que la posibilidad de ser interpretado de varias formas es por ahí el problema. Cuando ya hay una corriente de interpretación histórica hacia un lado, justamente por ahí es más una, una dificultad que una posibilidad, que una oportunidad, perdón. Eh, pero bueno, entiendo el planteo, pero por ahí. El, porque a veces, bueno, no sé, yo por lo menos pienso algo que queda por escrito, uno no solo tiene que pensar el, el, el contenido, sino el soporte, porque esta aclaración que acabamos de hacer ahora, porque estamos reunidos sincrónicamente, en algo que está por escrito no se puede. Y ahí es cuando uno se pone como hiperpuntilloso. Bueno, eh, Marcelo. Sí, eh, estaba pensando el tema de la vigilancia y justamente estoy discutiendo mucho y hablando mucho con los técnicos de campo, que en este momento se encuentran en el norte de la provincia o en el interior más profundo, trabajando con las comunas. Y está en relación a la discusión que estamos teniendo, que ya nos lleva muchos años de tratar de instalar la vigilancia. El otro día lo consultaba a nivel nacional, si es un problema que para ser sincero, nos pasa un poco en la provincia donde no logramos avanzar en la vigilancia entomológica con la participación local, ¿m? porque tratamos de que las comunas y los municipios tomen la responsabilidad. Y sinceramente, quiero ser, en, en esto quiero, quiero ser muy sincero, eh, sí. vemos que tenemos respuestas eh, distintas en cada lugar. Hay comunas que sí nos dan respuesta, tienen equipos pero hay muchas comunas donde los presidentes de comunas, cuando nosotros nos reunimos y les planteamos la problemática, lo entienden, o te dicen que lo entienden, eh, te cuestionan, la última vez tuve una reunión con eh, 10, 15 presidentes de comunas, todos juntos de un departamento, y la cuestión que ellos te plantean es que va el gobernador, le tira la responsabilidad de la seguridad, les tira la responsabilidad de educación, donde ellos tienen que eh, mantener las escuelas, y nosotros vamos y les tiramos la responsabilidad de salud, porque ellos tienen que tener equipo para hacer la vigilancia entomológica. Entonces nos cuestionan y nos dicen que ellos no tienen los recursos, no tienen el equipamiento, no tienen las personas para poder hacerlo. Eh, y esto viene para que empecemos a analizar, y creo que es una discusión que tenemos que tener todos los programas, y, y, y ser sinceros, en qué lugar... ...se ha logrado avanzar y cómo lograron ese avance... ...en la vigilancia con participación local... ...porque si no queda como que nos vamos tirando la responsabilidad uno al otro... Eh, ...la comuna se lo tira a la provincia, la provincia se lo tira a la nación... ...hoy nosotros tenemos que reconocer... ...que eh, el, el apoyo que tenemos del programa nacional es muy bueno... ¿sí? ...el que está sosteniendo las acciones de, de control vectorial en la provincia... En esta oportunidad pudimos ayudar nosotros con, con recursos. Nuestro recurso es escaso y por ahí no tenemos la disponibilidad de, del recurso que quisiéramos, pero bueno, con lo poco que tenemos, estamos trabajando en conjunto y eso lo hemos hecho siempre: trabajar provincia y nación. Creo que eso nos, da, nos ha dado mucho resultado. Pero es un, es un tema de discusión que tenemos que ser sinceros. Y los primeros que tienen que ser sinceros, que yo se lo pido, para que lo discutan políticamente con el gobernador, con la ministra, eh, o la ministra de este caso que tenemos en la provincia, con cada uno de los ministros del, de salud del país, tienen que ser los presidentes de comuna. Ellos tienen que sincerarme, tienen que decirnos, mira, yo esto no lo puedo hacer, pero no a nosotros, a nivel político. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque no tengo recursos. Bueno, ¿dónde se buscan esos recursos? Porque si no, seguimos igual, hace 10 años o 15 años que hablábamos con los técnicos de campo que son los que están en, en el terreno, que son los que están recorriendo las viviendas, que me mandan los videos con casas que encuentran con pinchucas. Y eso te plantean, te dicen, Marcelo, permanentemente estamos en contacto con los niveles locales, pero nunca tenemos respuesta. O nos, o nos dan una respuesta momentánea, mientras nosotros estamos en el territorio, ellos nos acompañan. Pero cuando nosotros nos retiramos de ese lugar, no se les hace nada. Y muchas de las viviendas se nos volvieron a reinfectar en muchos lugares porque no tenemos esa vigilancia entalada con la participación local. Entonces, creo que esta es una discusión que tenemos nosotros, creo que la tenemos que hacer desde el programa, ¿m? internamente, tanto el programa nacional como los programas provinciales, y empezar a ver cómo, no, cómo la vamos a encarar. ¿Quién se va a tener que hacer cargo? Si seguimos tratando de que sean las comunas, si tomamos la responsabilidad de las provincias, pero tendríamos que tener recursos y el equipamiento para poder hacerlo, o nos seguimos basando en el recurso que tiene Nación si es que Nación lo puede mantener. Porque si no vamos a estar yendo y viniendo en cada provincia, en un momento vamos a estar bien, en otro momento vamos a estar mal, en cuanto a la presencia de Vinchuca, y yo creo que esa es una discusión que nosotros nos merecemos en algún momento, y ser una, una discusión muy, muy profunda. Y bueno, disculpe que, que he sido sincero, pero es realmente lo que uno siente y lo que lo siente charlando con los técnicos que están en el campo en este momento o en las viviendas este, evaluando. Gracias, Marcelo. La complejidad de los niveles de gobierno, ¿no? Eso atraviesa creo que todas las políticas y bueno, es parte también de lo que tenemos que partir de ese escenario, que la sinceridad es esa, o sea, a partir de eso. Así que, no sé compañera si quieren, ¿hay algún comentario más? Alejandro, ahí está. Es formosa. Hola, buenos días. Ahí se te escucha. Sí, sí, compartimos el comentario de, de Marcelo Nepote, la necesidad de, de unificar eh, criterios y, y políticas para poder definir esta cuestión que se, se torna complicada, que es la de sostener la vigilancia en el tiempo, ya sea con recursos de la provincia, de la nación, de los municipios o de los equipos de salud. Eh, realmente se, se nota la situación de, de los técnicos cuando, cuando llegan a a, a las áreas de trabajo después de muchas áreas que no, después de muchos años que no se pudo eh, sostener la vigilancia. Eh, se intenta realizar a través de, de los agentes sanitarios también, pero eh, es difícil que ellos lo, lo asuman como una responsabilidad. Y lo que, lo que afirman es que es una problemática más que se le suma a su, a su mochila de, de trabajo que tiene que hacer a diario. Así que está muy buena está esto que dejó abierto. Marcelo, gracias. Ahí también se suma Janina de Chaco, eh, con, que comparte eh, lo que están comentando, y Gaby, en, me había quedado una pregunta de antes, que establece que cómo se va a hacer el seguimiento de esas denuncias frente a... Entiendo que es hasta ante la visibilización de vinchucas en la vivienda, y se hace la denuncia está vehiculizado, como dijimos al principio de, de la carta, todo el anclaje va a estar puesto de dónde denunciar para poder acompañar esas denuncias, y en los programas provinciales cuando llegan las denuncias se vehiculizan las acciones y se hace la respuesta eh, también como ante la sospecha de o un caso confirmado, sospecha de chas agudo vectorial, también se desprenden inmediatamente las, las respuestas eh, territoriales eh, para poder responder a eso. Eh, no sé si, disculpen, ¿alguien está levantando la mano? ¿O no? eh, ah, sí, Marcelo, de nuevo, perdón. No, un poco interpretaba la, la pregunta de Gaby, y, y yo quería interpretar de que, ¿quién toma la denuncia, por ejemplo, en el caso de, de Vinchuca, o notificación de presencia de, de Vinchuca? Y nosotros, bueno, esto lo venimos planteando hace tiempo, o sea, hay que darle la facilidad al poblador, el poblador por ahí no tiene la posibilidad de comunicarse con un nivel central, entonces, tiene que recurrir a los niveles locales. Ahí sí hay que recurrir al centro de salud, hay que recurrir a la comuna y hay que establecer un contacto entre eh, el, el, eh, las comunas y los centros de salud con los niveles centrales para verificar si hubo respuesta desde el nivel local o el nivel central es el que va a tener ese cargo de dar respuesta a esa demanda de la persona porque tenemos que tener algo muy claro cuando a las personas no le damos respuesta rápida o no le damos una respuesta a su necesidad, después no te va a notificar nunca más. ¿Para qué voy a llevar si después nadie me da respuesta, si nadie viene a mi casa, si nadie hace una acción de control? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que armar un sistema muy claro para la comunidad, pero que también garanticemos la respuesta, porque si no le damos respuesta, nunca más va a haber demanda y lamentablemente se van a llevar a la casa de Vichuca. Entonces, interpreto un poco que Gaby planteaba eso, quién se va a hacer cargo de esa notificación. Eh, en realidad me refería más que nada a los ejes primeros vinculados al tratamiento. Ustedes mencionaron que en el caso de las obras sociales, eh, por ejemplo, se iba a dar eh, la, como canal de denuncia a la superintendencia de salud o digamos, dentro de las provincias, los organismos que eh, tengan competencia en el tema. Entonces me preguntaba más que nada, en relación a, digamos, a ese tipo de denuncias, si iba a haber algún tipo de seguimiento para ver si realmente son canales viables para que las personas puedan denunciar o no, o quedan, digamos, parados en la Superintendencia de Salud eh, o en otro organismo, o la Defensoría del Pueblo, que también lo, lo mencionaron. Más que nada porque a veces uno tiene eh, la idea de que, bueno, que son organismos que, que vehiculizan las demandas, pero después pasan otras cosas. no con, con esos, digo A mí me, me ha pasado con la superintendencia de salud estar dos años luchando por, por una prótesis, por ejemplo. Eh, así que bueno, a eso más que nada me refería, a los primeros ejes. Bien, y antes de que retomen allá las compañeras, eh, hay un, una pregunta en el chat que creo que se puede anclar para responder las dos y también para ir de a poquito ir cerrando. Eh, Ivana pregunta, en relación a articular con las jurisdicciones, ¿cuánta validez tiene la ley nacional si no hay una decisión explícita de cada normativa provincial? Ahora Claudia seguro toma esto para poder articular un poco eso y volvemos a reiterar de que esto es una herramienta a nivel nacional y que lo más potente sería poder identificar esos canales que pueden acompañar desde lo territorial un montón más en cada provincia. Y frente a eso, chicas, si quieren, Claudia. Sí, hola. Eh, bueno, sobre. Respecto a la consulta eh, que hizo ¿no? eh, de, de seguimiento frente a las denuncias de la superintendencia, tanto de salud como la de riesgo, es viable que sepan de que ellos tienen, como cualquier otro organismo que lleva a cabo diferentes tipos de trámites, plazos para cumplir. Sí, dentro de su normativa interna se tiene que cumplir con plazos, tanto la superintendencia de salud como la superintendencia de riesgo mediante las comisiones médicas. Ellos tienen que cumplir ciertos plazos que están dentro de la normativa interna para responder a los diferentes incumplimientos o reclamos. ¿sí? Eh, obviamente, frente a un incumplimiento se pedirá pronto despacio, pero en mi experiencia, con algunas de estas organizaciones, eh, ellos cumplen los plazos y lo responden y dan soluciones a los reclamos, tanto cuando hay algún reclamo frente a la superintendencia de salud como cuando hay un reclamo por eh, parte de las comisiones médicas que pertenecen a la superintendencia de riesgo cuando hay un cumplimiento de la RET eh, eh, frente a algún tipo de defensa que se dé en el ámbito laboral. Con respecto a lo que es eh, la adhesión, lo que como decía eh, Male, es de gran importancia obviamente que las provincias se adhieran a la ley y también se adhieran al, al, al decreto reglamentario eh, y obviamente eso tiene que ver con una cuestión obviamente de, digamos, de, de gestión para que las provincias se puedan adherir y que a nivel nacional eh, se pueda implementar en las provincias y que tengamos un andamiaje jurídico que sea unificado a nivel nacional y a nivel provincial. Eh, pero bueno, es una cuestión de gestión, algunas provincias ya están adheridas, pero bueno, la gente eh, sería seguir trabajando en lo que es la gestión para que se puedan eh, adherir a la ley y también al derecho reglamentario. Bien, creo que ya están saldadas las consultas. No sé si alguien tiene algún comentario más. Si no, podríamos ir... Nos extendimos de lo que decía la agenda, como siempre, en estos conversatorios. Eh, tenemos mucho que conversar, mucho que dialogar. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, si les parece, voy cerrando. Eh, bueno, les volvemos a agradecer. Este es el tercer año que hacemos... El mes de Chagas con conversatorio de apertura y de cierre eh, desde la mesa transdisciplinaria en el que articulan la dirección de Vectores, la dirección de Epidemiología, el Instituto Fatal chavén y los grupos de que hablamos cuando hablamos de Chagas y el Viviendo con Chagas. También con una fuerte impronta de lo que es la red IEC de Información, Educación y Comunicación, que tiene una red con referentes en todas las provincias, en casi todas. Eh, así que bueno... Eh, les agradecemos mucho la idea ahora como para continuar con la carta vamos a tomar absolutamente todos los aportes, comentarios, discusiones que se realizaron el día de hoy si alguien se quedó en las próximas semanas, vamos a dar un plazo más de una semana con alguna cosa dando vueltas en la cabeza puede enviarnos su, su aporte, su consulta su duda eh, para que lo podamos tomar vamos a hacer todas estas aclaraciones jurídicas de la adhesión de la ley nacional, etcétera eh, y la idea luego de esta semana ya es enviar a que la pieza pueda ser diseñada, para que la podamos difundir en lo que resta del año y la defendamos eh, a pleno para el año que viene. Así que bueno, les agradecemos mucho, no, bueno, nos sentamos encontrando igual en distintos espacios, en distintos encuentros a, en, en, a lo largo de, del año, y bueno, nada, no sé si ya quieren decir algo, o oh, estamos bien en estudios. Todo bien? Bueno, eh, ya cerramos. Entonces les agradecemos y les agradecemos por haberse mantenido media hora más de lo estipulado. Así que muchas, muchas gracias.